Amen. Recobran la expo en compañía de nuestros guías en los monopatines eléctricos y lleven algunos obsequios a su salida. Bienvenido a Itaipu Binacional. Este elevador fue diseñado para vivir la experiencia inigualable de recorrer la mayor central hidroeléctrica generadora de energía limpia y renovable del planeta. Para iniciar el recorrido los dejo con su guía virtual.